La Junta de Vecinos del Ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís, realizó el pasado fin de semana un operativo de limpieza en esa zona. José Manuel Heredia, presidente de la Junta de Vecinos, se quejó porque los residentes no apoyaron dicho operativo. Sí, miren, en el día de hoy estamos realizando lo que es un operativo de limpieza la Junta de Vecinos del Ensanche Águila, con algunos miembros del de de ayuntamiento, eh, lamentamos eh, que no esté... Los, los miembros de la Junta de Vecinos, o sea, residentes de la comunidad, eh, en este día nos mandaron cuatro personas del ayuntamiento. Eh, como pueden ver con el COBA, solicitamos lo que fue un camión para, para botar algunos escombros, así como la tierra que está otacolizando el cese del agua en los contenes y parte de la acera. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.